Camila es egresada de la Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo y casualmente se encuentra con Ana María, una amiga fisioterapeuta, quien le pregunta si el estudio de la especialización le puede ayudar para aprender sobre vigilancia epidemiológica, pues necesita solucionar un inconveniente que presenta en el trabajo relacionado con el tema de recolección sistemática de datos. De esta forma, Camila le cuenta su experiencia, le habla de los conocimientos que puede adquirir y le cuenta además las posibilidades laborales a las que puede aplicar al graduarse. Te cuento que después de haber finalizado mi especialización me ha ido muy bien. Estoy en una empresa de prestación de servicios de salud gerenciando una institución y puedo aplicar además mis conocimientos como fonaudióloga. Hace poco, entregué un informe en el cual, con mis conocimientos en vigilancia epidemiológica, al desarrollar habilidades para la recolección sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de salud, logré hacer una descripción poblacional de los trabajadores de una empresa a la cual le prestamos servicios. Allí tenemos en cuenta el género, la edad, estado civil de sus trabajadores, entre otros aspectos. Ahora bien, te cuento que la vigilancia epidemiológica no solo me ha permitido hacer análisis de números y estadísticas, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación en el ámbito de la salud laboral, sino que tiene otros ámbitos, como es el uso de los mapas de georreferenciación en los cuales se puede especificar dónde viven los empleados de una empresa o en qué sedes están, obviamente, si la empresa tiene sedes y esta información le sirve a la empresa para saber cuál sede tiene mayor densidad poblacional y así prestar más atención. Aquí te cuento algo general de lo que puedes aprender. En serio, Ana, no vayas a dejar pasar esta oportunidad de aprender tantas cosas interesantes que te van a aportar mucho para el desempeño del rol que tienes actualmente.